porque los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra para sacarlos alamados sea Dios no seamos hipócritas ni religiosos no seamos hipócritas ni religiosos el amor por tu hermano y lo más importante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 malo que está trompezando y acércate a él que no eres bueno acércate a él o sea religioso Amén. y si hace, ver, si hace falta beber una cerveza con él para que te haga caso bebela que no es veneno porque el Señor Jesucristo dijo de ningún veneno estará en contra de vosotros si estáis en libertad Amén. nada es inmundicia para el hombre si está cerca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 Guiarla. Por eso le dijo, lo dijo muy bien Jesús, verdaderamente.